bicarbonato de sodio es uno de los blanqueadores dentales naturales más potentes que existen. De hecho, muchas celebridades confiesan utilizarlo para limpiar de impurezas sus dentaduras como complemento de los tratamientos de ortodoncia y blanqueamiento dental que se realizan. Para blanquear tus dientes con bicarbonato de sodio y mejorar tu higiene dental solo debes mezclarlo con un poco de agua hasta formar una pasta con la que deberás cepillar tus dientes. Puedes combinar el bicarbonato con limón o agua oxigenada para ver mejores resultados. Aunque el bicarbonato es excelente y apenas carece de efectos secundarios para el cuerpo si se le usa con prudencia, debes considerar que tiene un sabor fuerte y desagradable. Además puede dañar el esmalte dental cuando se abusa de su uso, así que toma tus precauciones. En el canal te dejo mi video de los beneficios del bicarbonato de sodio de salud con mar. El limón es un eficaz blanqueador dental natural, ya que es capaz de limpiar las manchas que ocasiona el sarro y eliminarlo. Aunado a un lado ello, tiene propiedades higiénicas porque puede reducir el mal aliento si lo utilizas para hacer cargaras. No solamente por ello es un eficaz aliado para el blanqueo de tus dientes, sino que es excelente para la salud gracias a sus propiedades antibacterianas. Si haces cargaras de limón y bicarbonato, puedes limpiar de todo tipo de microorganismos tu boca, así como puede ayudar a reducir la inflamación de tus amígdalas en caso de existir. Utiliza limón para blanquear tus dientes e enjuagándote con el jugo de dos limones durante la noche después de cepillar los mismos. En el canal te dejo mi video de amigdalitis Salón con Mar. Agua oxigenada, es de los elementos más comunes existentes en los hogares de todos. Esta contiene propiedades antibacterianas que son excelentes para tratar problemas como el sarro y la placa dental. Es popularmente utilizada como un remedio casero para eliminar el mismo y blanquear los dientes. Utiliza el agua oxigenada para limpiar los dientes haciendo sesiones de enjuague bucal en compañía de agua tibia. Recuerda que este producto no debe ser ingerido, ya que podría ser tóxico. No olvides enjuagarte la boca con agua fresca al terminar. Semillas de sésamo Se caracterizan por desprender la suciedad de los dientes de manera efectiva. Toma una cucharada de semillas de sésamo y mastícalas como mínimo o 2 minutos. Luego procede a tragarlas o a escupirlas y cepillar tus dientes como normalmente lo haces. Los resultados son inmediatos. Perejil no solo es empleado en todo tipo de comidas, sino que también es excelente para eliminar el sarro dental, especialmente el que se aloja en las encías y los espacios entre los dientes, los lugares más difíciles para cepillar con cualquier cepillo dental. Para preparar un remedio casero para el sarro con perejil, solo necesitas una cucharada de agua y un par de hojas del mismo. Debes triturar las hojas de perejil con el agua hasta crear una mezcla pastosa. Cuando lo hayas hecho, debes colocarla sobre tus dientes y dejarla actuar por unos 5 minutos aproximadamente. Luego enjuágate con abundante agua y procede a cepillarte con pasta dental. Frutas y vegetales Algunas son capaces de eliminar el sarro acumulado en nuestros dientes. Para aprovechar sus beneficios, debes consumirlas crudas y enteras sin picarlas con un cuchillo. Las más populares son el melón, la manzana y las fresas. Son excelentes porque ayudan a prevenir el sangrado de las encías que suele causar el excesivo sarro dental en ellas. Los tomates y las fresas pueden ser frotados directamente sobre la encía para tratar el sarro excesivo. Las cáscaras de la naranja y el plátano pueden remover el sarro si lo frotas sobre las regiones donde se acumulan. Corta las cáscaras en trozos y con el dedo frótalos en los dientes y encías activo puede ser efectivo para remover el sarro y blanquear los dientes muy a pesar de su color oscuro. Tritura un poco y cepilla tus dientes con el polvo de carbón al menos por dos minutos. Asegúrate que el producto es carbón natural y no es derivado del petróleo, ya que esto puede ser tóxico para tu salud. Los clavos de olor son una alternativa que no solo sirve para eliminar el sarro dental, sino que alivia la inflamación de las encías, previniendo el sangrado de las mismas, además mejora el aliento de manera natural. Solo debes usar aceite de clavos de olor en las encías y cepillarte para remover el sarro dental y aliviar el sangrado. Ahora, ¿qué es el sarro? Es inevitable que el organismo no produzca placa dental. Esta es una capa pegajosa de salido de bacterias que se acumula en los dientes después de pasadas unas horas, especialmente después de consumir alimentos. Cuando ésta se solidifica se convierte en sarro dental, el sarro puede llegar a manchar los dientes, causar mal aliento y ser sumamente peligroso, además de tener una presencia bastante desagradable en nuestra boca, pues su acumulación en los dientes y en el espacio que hay entre ellos se convierte en un caldo de cultivo para dañar la dentadura y ocasionar caries. Como puedes ver, no solo es feo y desagradable a la vista, sino que puede ocasionar complicaciones serias a nivel local. Con al menos una visita anual al odontólogo, este problema no debería ser grave. Recomendaciones para controlar la aparición de sarro dental: solo necesitas tomar algunas medidas que reducirán su presencia en los dientes y todos los problemas que esto puede ocasionar. Recuerda que el sarro contiene gran cantidad de microorganismos y bacterias que pueden ser nocivos para la salud dental. Cepíllate al menos tres veces al día. El cepillarse es la medida preventiva más eficiente. Los especialistas recomiendan hacerlo al menos tres veces por día para mantener un aliento fresco y una salud dental y bucal óptima. Cuando no nos cepillamos, la placa dental se acumula en los dientes y se solidifica con más rapidez, creando el sarro e hinchándose la encía. Aunque el sarro deja una muy fea mancha, no es esta el principal problema que se le puede endosar, sino la enorme cantidad de bacterias que contiene. Las bacterias son capaces de dañar el esmalte dental y penetrarlo, creando caries. Cuando estas no son atendidas con la debida premura, penetran hasta la raíz del diente causando mucho dolor, obligando al dentista a extraer la pieza dental. Para mantener una dentadura saludable y evitar su pérdida, lo más sano es cepillarse correctamente antes y después de comer. Usa hilo dental. El cepillo no puede llegar a algunos lugares como el espacio existente entre los dientes. Por tanto, es recomendable utilizar el hilo dental para limpiar esa región, donde el sarro dental se acumula y ocasiona todo tipo de problemas como el mal aliento y en casos extremos caries o inflamación de las encías. Utiliza el hilo dental constantemente como mínimo dos o tres veces por semana para mantener la boca sana. Visita regularmente a tu odontólogo, es la mejor forma para prevenir la aparición de problemas como caries, mal aliento gingivitis y por supuesto el sarro dental. Lo más recomendable para mantener la salud bucal es visitar al menos dos veces por año a este especialista. La mejor manera de tratar todo tipo de problemas de salud es la prevención, no hay otra. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda, si es así no olvides suscribirte, compartir y dejarme tu valioso comentario abajo. Y si necesitas alguno de los remedios nombrados en el canal y no lo consigues en tu ciudad,